qué voy a jugar hoy? Creo que un rose. Aquí Y hoy sí Hoy sí eh, Estoy un 80% segura De que el stream no falla hoy. Hoy no va a haber ninguna pausa, espero, ningún corte. Eso espero. Voy a hacer lo que pueda para que no se, no se detenga hoy. Y, He estado viendo, bueno, he estado eh, investigando algunas computadoras, algunas, eh, algunas PCs para el stream que tenga pues baratas, ¿no? Tampoco así de que... Para... Ajá, a ver si me compro una y así ¿no? este, mejorar acá pues que se vea mejor y todo y ya ya investigué bastante y creo que ya te, o sea, tengo como seis opciones y unas seis opciones de algunas que podría contar y ¿no? sí. probablemente también depende de que mis padres o sea, si, me la, bueno, si mi padre me la compra pero yo creo que sí hola papá Qué bueno verte por acá. Tempranito. Y sí. Sí. There. Keep it up. Me. Okay. A ver, Zapate, cuenta el plan para el día de hoy. El plan es jugar con un Rato y de chill. Y ahorita va a venir la chulla, mi amiga de atrás. Y hoy sí, hoy sí viene nuestro invitado especial. Bueno, ahorita le hablo cuando acabe la parte que capture Alpha taking C. alpha hay alguien por acá ya se me strike incoming. Be careful. está la. ¿no? Okay. No se va, no se va a detener, se lo tenemos no se Va a detener este Está con la puedo jugar lloviendo mucho acá, tal vez por eso también se está acabando el pero, o sea, se traba el fuego pero nada más no, no le y la meta para el día de hoy en serio es llegar ahora sí, voy a los 30 probablemente espero Eh, sí, a los 30 me parece bien, estamos un poco cerca. A los 30. Sí. Se ve extraño molesto Se ve como trabado. No esto aunque yo ahora sí. Ooh.